Y cambian de función, como de calzón. Y al pueblo, que lo parta un camión, papá. Pueblo argentino, la patria les demanda su participación para distribuir las riquezas. Uso loco, si se la distribuyen entre ellos. Marionetas, si de mucho seguro que son Y luego de utilizarlos, no dejan Así es, <risa> hago lo que quiero con esta gente. <risa>